Un descanso, pero estoy lista para volver a casa. ¡Río! te va a curar! ¡No estoy lista! ¿no? Sí, decisión correcta. Ah, en realidad le hago un favor a mi familia. Con otro descanso podré controlar todo lo que lance en mi camino. de aquí arriba que dice no permanecer aquí. Oh, capaz okay, que decía no permanecer aquí, perdón. Que es un crimen. Ay, creo que te que una acción. Esto no es un crimen. Oh, si sí lo es Sección 415, ordenanza W. No. Nope. Acomódame mejor la dentadura. No me Depende la vida. What the f-